Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido una vez más al canal de Menofis. Bueno, acá tenemos la pantalla. La pantalla que genera formas. Pueden ser microtúbulos o conos. En este caso estamos viendo un cono. También podemos hacer esferas, simples esferas. También se puede hacer un plato. Todo de energía. Bueno, estas son las formas de la energía. Y como ahora veremos qué forma tiene la Tierra, eh, bueno, es práctico ver estas sugerencias. Primero que nada, la Tierra tiene un ecuador. Si pudiéramos ver la diferencia, veríamos que tiene dos polos, un ecuador. Eso ya es algo a tener en cuenta ese sería el ecuador de la Tierra, este sería un polo y este sería el otro polo. Bien. Esto lo podemos constatar con brújulas por ejemplo en los polos y por el efecto Coriolis con respecto al ecuador, si hacemos un remolino de agua natural para un lado del ecuador el vórtice se arremolina en una dirección y si cruzamos la línea del ecuador unos metros y luego hacemos el experimento nuevamente, el remolino se formará hacia el otro lado. Por lo tanto, eh, podemos constatar empíricamente que hay una línea divisoria que divide la energía dos movimientos de energía. Podríamos decir, digamos, que del ecuador para arriba se mueve una energía... Y del ecuador para abajo se mueve otra energía. Las dos son iguales, pero son distintas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el modelo de la Tierra visto desde la energía. Nosotros sabemos que en el ecuador, para arriba, hay una energía. Esta sería la mitad de la Tierra. Luego la otra mitad, para el otro lado lo mismo, y ahí vuelve al origen. Es así que nosotros tenemos dos energías que generan vórtices en el agua de manera opuesta a tan solo cruzando unos metros de la línea del ecuador. Bueno, y por último, estos dos toroides están separados por un campo gravitacional. El campo gravitacional es como una falda que sale justo del medio de la línea del ecuador. Bueno, no, no me salió muy bien. Intentémoslo nuevamente. A ver ahí. Bien. El tema es que son dos. Ahí va. Ese es el campo gravitacional que separa al doble toroide. Entonces nosotros a través del campo gravitacional tenemos acceso a la energía de los dos toroides y es así la fórmula de la resonancia T es igual a 2pi por R al cuadrado. Y esto lo digo porque muchas personas me preguntaron eh, que por qué justo la fórmula de 2pi que la habían enseñado en la escuela correspondía al secreto mejor guardado de la elite, o sea, al secreto de la energía libre. Y bueno. Esto sería modo de respuesta para esas personas que, que no entendían por qué eh, el cálculo del radio por la circunferencia, o sea, el cálculo de pi, podía dar con la libre energía. Entonces, bueno, nosotros tenemos este mecanismo, que es el que está dentro de la Tierra, y él genera luego la parte material de la Tierra, que ya sería secundario a esta forma. Y es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos un mundo que es redondo, que lo podemos comprar con una manzana, pero en realidad, adentro tiene otro mecanismo trabajando, entonces, el, que es el más importante. Por lo tanto, la Tierra tiene eh, diferentes cuerpos, podríamos decir. Al tener diferentes cuerpos, ya... No se trata tan solo de que si es plana o de que si es esférica. Bueno, vamos a ver otra cosa. Si nosotros tenemos a 2pi trabajando constantemente, 2pi puede ser utilizado con una máquina, o sea, con un fin eléctrico. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, la free energy. Es por eso que les voy a mostrar ahora eh, de qué manera podemos acceder a esa libre energía y bueno y qué es necesario tener. Lo que vamos a hacer es primero que nada explicar que para que nosotros podamos obtener energía de la éter es necesario aplicar una energía para excitar los materiales. Es así que, por ejemplo, el ingeniero Nikola Tesla y otros más que dieron con el efecto del éter, utilizaron un carrete de Runcorf. El carrete de Runcorf es un generador común y corriente para lo que era los años 1900. Ahora podríamos decir que es un aparato de museo prácticamente. Pero tenía la particularidad de que su bobina cuando se inducía electricidad positiva y negativa por los diferentes extremos de la bobina, luego uno de los extremos de la bobina, que es el que iba al borne negativo, se inducía al núcleo. Es así como ingresaba un pulso eléctrico negativo el núcleo del selenoide, o sea, de la bobina. De esta manera, el pulso eléctrico, que sería un pulso cuadrado, barría con el núcleo magnético que se había formado producto de la magnetización que provocó el selenoide en el núcleo. Es así que a, al ingresar el pulso negativo cuadrado, expulsa la energía magnética en dirección perpendicular. Recuerden que nosotros estábamos viendo el primer momento... Uy, se me cambió de color. A ver... Eh, ahí. Estábamos viendo en un primer momento... Uf, esto me pasó el otro día y no pude... No pude solucionar. Eh, bueno, RGB, ¿qué más hay que hacer? A ver ahí. Oh. Murió el video. Pero bueno, no importa. Lo podemos seguir. De otra manera. Cerrar. Podemos volver a abrir y volver a hacer. Bueno, entonces ya entendimos que nosotros tenemos... Oh. lo vamos a tener que ver de otra manera vamos a cerrar por acá y vamos a entrar a la galería para que directamente veamos qué es lo que quiero decir desde desde la imagen original vamos a buscar la imagen original y vemos que por aquí tenemos algo parecido vamos con esta que con esto podemos explicar las cosas. Nosotros tenemos por un lado el generador de Runcorf, como explicaba, que tiene una bobina con el martillo. Este martillo, cada vez que percuta el núcleo, emite radiación ionizante de carácter negativo en dirección perpendicular a cómo corría el campo magnético. El campo magnético corría en dirección junto con el núcleo. De esta manera. El devanado secundario recibe una carga eléctrica, pero negativa. Esa carga eléctrica viaja a un salto de chispa. Es así que puede entrar en resonancia el devanado secundario. Cuando hablamos de resonancia, es que nosotros le ponemos un medio natural, como es un spar gap, para que salte a su manera, por así decirlo. Si nosotros le pusiéramos un conmutador, eso ya no sería a su manera, sería a nuestra manera. Según la velocidad que nosotros le diéramos a este motor, conmutaría y crearía una frecuencia. Pero en este caso se crea una frecuencia resonante natural. Al generarse una frecuencia natural resonal, una frecuencia resonante natural, los capacitores que no son otra cosa que frascos de aceituna revestidos con aluminio por dentro y por fuera, la parte de adentro de aluminio se va a volver eléctrica. Pero ¿qué pasa? La parte de afuera eh, no va a tener contacto con la de adentro. Digamos, la parte eléctrica no tiene contacto con la parte radiante. De esta manera, el conmutador que abre y que cierra los capacitores cada vez que cierre, por ejemplo, los capacitores se van a cargar. ¿Pero de qué se van a cargar? Se van a cargar de la energía de la éter. Porque como verán, no están en contacto con el circuito eléctrico. Por lo tanto, no les queda otra que agarrar las dos secciones de volumen de los dos toroides. Es así como pueden agarrar un volumen, que está dividido en dos que como ya vimos en el aspecto de la Tierra, es lo mismo. Estamos buscando la misma energía que hizo la Tierra, que hizo todos los planetas y que está dinámicamente creando el universo todo el tiempo desde el principio del todo. Es por lo tanto que nosotros, a través de simples dos capacitores, podemos agarrar dos volúmenes de aéter que cuando el conmutador abra serán disparados. A la bobina de afuera, que son solo dos vueltas, como verán, es así que esta energía va a viajar. ¿Hacia dónde? A ver, a ver. Vamos a ver por acá. Acá. Una vez que nosotros emitamos el pulso, el pulso va a viajar hacia adentro y va a ser emitido por el extremo de la espiral de adentro. Ahí está el contacto abierto, y bueno, y va creando ondas escalares por arriba y por abajo. Este es el secreto de la Free Energy. ¿Y qué pasa? Nosotros, claro, estamos usando un, una pila, una batería, pero nosotros le estamos dando luz, desde el éter, a un radio. O sea, no solo a una persona, que sería un rayo. Estamos haciendo un campo magnético de alta energía negativa que de alguna manera no solo entrega energía, sino que hace de escudo para cualquier cosa que no esté sincronizada con la Tierra. Así que también es un escudo contra todo lo que pueda ser nocivo para un lugar, simplemente al conectar este tipo de tecnología uno ya puede estar escudado de rayos solares. Eh, obviamente, esto estabiliza el clima en cualquier lado, porque a nivel ionosférico también se excita, eh, genera los efectos termonucleares que generan la vida, es energía negativa, tiene, tiene impregnada ya los códigos de los aminoácidos para crear cosas que crean la vida, o sea que no estamos hablando de energía de muerte, sino que es energía de vida. La energía de muerte es la que hoy por hoy estamos utilizando cada uno en nuestras casas, y todos sabemos que esa energía es positiva, y cationiza, o sea, al aire que respiramos lo vuelve positivo, y eso nos afecta negativamente. Si nosotros respiráramos aire negativo, eso sería como una medicina. Entonces, bueno, estamos viendo ahí a nuestro querido 2pi. Es por eso que nosotros estamos buscando, por un lado, la resonancia, que no es la resonancia armónica, es la resonancia solamente. A través de esa resonancia nosotros llenamos dos volúmenes que luego, a través de la velocidad de la rueda que conmute esos dos volúmenes, vamos a estar entrando en las resonancias armónicas. O sea, es como que aquí, en este sector, creáramos la nota do, pero aquí, en este sector, podemos crear la nota re, entonces ya vamos a obtener una frecuencia multiplicadora de esos planos de aether que se nos están entregando. Hacemos la nota mi y caemos en otra frecuencia armónica, que nos va a dar otro tipo de energía, cada vez más potentes. A medida que nosotros vayamos aumentando la frecuencia, hasta llegar a la nota sí, si, porque esto es energía escalar, o sea, es energía del sonido, se mueve con el sonido, se monta en el sonido, por lo tanto, responde la música. Y bueno, en la música nosotros tenemos el concepto de que la nota Si es la nota que más tensión genera sobre la escala de Do por lo tanto vamos a obtener la mayor la mayor energía llevando el conmutador de este aparato a la frecuencia que más podamos la más alta va a estar más ligada con la nota sí si, pero desde que toquemos alguna repetición de estos dos pi y los volvamos un factor armónico ya vamos a estar emitiendo energía a través de nuestras ondas. Y esta energía va a estar siendo receptada en un radio. Quiere decir que no solo vamos a alimentar una sola casa, sino que vamos a estar alimentando a varios lugares. Este es el secreto de la energía libre, este es el secreto de la energía fría. Por lo tanto, todas las personas que dicen que la energía libre no existe, sí existe, y se debe usar una batería. Estamos viendo, estos son capacitores de plasma, son los que hace Mario Alberto Navarro, esta es su producción, si no me equivoco, bueno, no sé, capaz que me equivoco, siempre me equivoco. Estas son las cosas del WhatsApp. Bueno, ahí están haciendo hormonas, los dibujos. Ahí alguien quiso el generador electroplasmático y ella le puso el tubo, está haciendo llover, le quedó hermoso. Usó algo blanco para sellarlo, ¿qué puede ser? Vela, seguramente, ¿no? Y ahí ya tiene otro cacharrito listo para, para hacer lo mismo. Bueno, Nikola Tesla, ahí también están con las instrucciones para hacer llover. Apunta al oeste, el reactor, y ahí precipita. 30 grados, atrae la tormenta. Así que bueno, los chicos del WhatsApp están todos ya a full, a full, a full. Increíble. Increíble. Bueno, creo que está todo dicho. Eh, Messenger. A ver acá. Bueno, acá tenemos la, la famosa rueda, del contactor inventado por Nikola Tesla. Y lo que vemos es que él puso en la escobilla un contacto metálico, que es el de abajo, o sea el de arriba, el, que toca el, el primero que toca eh, la rueda. Pero luego, ahí donde dice la letra D, son escobillas de mica. Eso apaga la chispa. Por lo que verán, la chispa queda escondida en placas de mica. Lo mismo del otro lado. Así que bueno, esto es para poder llegar a una frecuencia óptima con la resonancia armónica. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el video se hizo largo y hay demasiadas cosas que las voy a ir diciendo de a poco. Para que lo podamos ir digiriendo y masticando. Eh, como se debe, pero bueno, como verán, hay mucho, mucho, mucho material que es de crucial importancia, que lo sepamos todos, para que esto no se pierda y que el esfuerzo que hicieron estas grandes personas haya sido, en vez, digamos, haya servido para algo, ¿no? que no quede ahí abandonado al olvido de una humanidad eh, obsecuente. Así que bueno, querido, querida, te mando un abrazo, un beso y nos vemos hasta el próximo video. Chao.